¿Qué causa el tinnitus? El tinnitus o mejor conocido como zumbido de oídos puede ser causado por muchas cosas, pero la causa más común del zumbido de oídos es el ruido. Lo que a la gente le cuesta mucho entender es que hoy se puede estar expuesto al ruido, por ejemplo, fuiste a un concierto y al día siguiente tienes un zumbido de oídos que dura, ya sabes, unas horas y luego desaparece. Así que piensas, genial, no me he hecho ningún daño a largo plazo. El zumbido de oídos ha desaparecido por el momento, pero 10, 15 o 20 años después es probable que regrese. Si alguien va a un concierto con regularidad y no lleva tapones para los oídos, si alguien trabaja en un entorno ruidoso todos los días, con el tiempo va a ver los efectos a largo plazo de esa exposición al ruido. Eso es lo que le cuesta mucho a la gente entender, ¿sabes? ¿Puedes pensar? ¿Y qué? Hoy no escucho música a todo volumen, pero... Eso lo hacías hace 10 o 15 años. En resumen, la exposición al ruido es la primera causa del zumbido de oídos. La segunda causa son los factores genéticos. Es un hecho, no podemos escapar de nuestros genes. Y la tercera causa es el proceso de envejecimiento natural. Por desgracia, a medida que envejecemos, todos perdemos aproximadamente la mitad de las células ciliadas del oído interno por cada año de vida que transcurre a partir de los 40 años. Así que con el tiempo eso será la causa del zumbido de oídos, es algo que sucederá para mucha gente como parte de su proceso de envejecimiento, que de nuevo no sabemos aún cómo detenerlo. Para más información acerca del tinnitus visita nuestro sitio web, en la descripción y en el primer comentario te dejo el enlace. Asimismo, te invito a suscribirte al canal.